Busco, Llegado directamente desde Pedro Álvarez, Fuerteventura, Simón en Directamente desde Pedro Álvarez, Morro Hable, Wisconsin pues, y trae Al piano, al no sé qué coño toca. Y dice que me y no tiene ni puta idea de quién coño soy Escupe tu palabra en el nido de una abeja inquieto Quédate sentado Que hay otros en la cola de espera para clavarme sus puñales Y me gustaría tener las espalda rectas pa' que quepan cuantos más mejor Un inconsciente, algo demente Que ruega a la vida que le deje de dar por culo Siente la vista al frente, junta cada segundo de su sufrimiento Y dice que no valió la pena estar así por alguien que nunca te mereció La cosa no cambia en el sexo, cambia esa por el sexo. Hipoteca su cojones para pedir un crédito para comprar más condones. Se entrega solo un cuerpo porque el alma la cambió por un picadero que usa en contadas ocasiones. Porque la cosa no va mejor. Un impaciente nada lo cuente, delira entre palabras en un bar hasta quedarse solo con el camarero a su frente constantemente, a ver si logra reiniciar el lico duro de su cerebro. Surgen ideas, pero salieron todas al vuelo y ninguna se Funciona a una forma tan primitiva que no tenga gusto, olfato, tanto vista, ni oído. Abre tu mente y deja pendiente el final para esta atención Llegado directamente desde la adoración de la tunera. Pedro Álvarez, Manhattan, Willis. La Habana, New México. Dinamarca, Australia, Estado libre de Kenia, sabor...